En la clase de hoy vamos a estudiar una introducción a la programación funcional utilizando Haskell. Por eso voy a empezar primero con, con Haskell y después en la segunda parte, bueno, pues iremos al, al tema 1. Y la presentación en la primera parte la voy a hacer utilizando el entorno interactivo de Haskell dentro de Júpiter y de esa forma se puede evaluar, ejecutar, definir funciones dentro de Haskell en el navegador sin necesidad de instalar nada. Para hacerlo pulsamos en el enlace a iHaskell del tema 2. Se nos abre una nueva ventana, se está cargando el, el tema 2, que es la introducción a Haskell. Y cuando termina para ir lo más rápido lo abierto en otra pestaña cuando termina, bien, pues nos aparece dos pestañas en la primera eh, los temas, estamos viendo el tema 2 aquí están los temas siguientes y en la segunda pues el contenido del tema bien, voy a cerrar el, el navegador de los temas para quedarme solo con el tema y dentro del tema me voy a centrar aunque se explica también cómo hacerlo en, en otro entorno con, con Emma eh, me voy a centrar en eh, el desarrollo dentro de, de Júpiter y para empezar vamos a ir a la parte del cálculo aritmético, es decir, ¿cómo se puede usar Haske como una calculadora aritmética? Y se escribe prácticamente igual que en matemática, por empezar con la operación más sencilla que se nos puede ocurrir, que es sumar 2 y 3, bueno, pues ya veis que la expresión se escribe exactamente como en matemática, el número 2, el, el, el signo de sumar que es el más en medio de los dos números, y a continuación el número 3. Y, como decía, dentro de Júpiter se puede evaluar, también estamos evaluando, tenemos el activar el núcleo de Jaque, y para evaluar, pues se le da a la flecha de evaluar una expresión, y observar que se está evaluando, sale la estrellita, ya sale el número 1, la evaluado, y aquí el resultado. Eh, como he dicho antes, eh, aquí podemos escribir cualquier cosa en lugar de 2 más 3, yo que sé 2 más 14 y le digo que lo evalúe evalúa 2 más 14 pues 16 bien, la recha pues exactamente igual en lugar de hacer la evaluación con la flecha otra forma más rápida es con la mayúscula y la tecla de enter entonces lo voy a ir evaluando 2 menos 3, bueno pues lo evalúa, sale menos 1, ya veis los números negativos, pues también lo pone de manera normal. 2 eh, por 3, bueno, lo evaluamos, 2 por 3 sale 6. Eh, y la división, en la división sí que es, me voy a parar un poco, si yo le digo que divida 7 entre 2, pues... ¿De qué división estoy hablando? Si lo que quiero hacer es la división entera, eh, pues se escribe el símbolo de divide, en fin, lo he puesto en y fijo, 7 entre 2, lo que me da es el resto de dividir, perdón, el cociente de la división entera, 7 entre 2. Si lo que quisiera, si quiero que me dé el resto, en lugar de 7 más 2, le doy el resto, y el resto de dividir 7 entre 2 es 1. Y si en lugar de esto escribo la división con el signo con la barra, entonces al evaluarlo lo que me da es 3,5. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es la división decimal, Así que tenemos la, la división decimal, la división entera con el div. Y mirad que lo he escrito en prefijo, también lo podría haber escrito de esta forma, divide 7 entre 2 y el resto. Bueno, todas estas funciones y todas estas posibilidades eso lo tenéis también en, en el resumen de funciones de Haskell, que lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, por acabar, 2 elevado al cubo es una potencia y simplemente lo evalúo, 2 elevado al cubo, pues me da 8. Lo que decía, aquí tenéis unas cuantas de funciones, pero si volvéis a la página del curso... En la documentación hay un, un resumen de las funciones y la el manual. En el resumen de las funciones, bueno, pues aquí tenéis las que hemos visto. Suma, resta, cociente decimal, potencia, que son las que hemos visto, y más operaciones. Aquí las podéis ver. La división entera, la tenéis aquí, eh, está... Por orden alfabético, este resumen, la división entera y la otra que hemos visto, el resto, que está aquí, el resto de dividir, x, la número 56. Voy a poner esto un poquito más grande. Bueno, ahí tenéis el resumen de las funciones. Eh, estas 74 funciones, que serían las 74 funciones fundamentales que vamos a utilizar a lo largo del curso. Aquí está muy resumido para que en un par de hojas tengáis todas las funciones y el resumen con los ejemplos los tenéis también en este enlace. Aquí están las funciones predefinidas en Haskell. Bueno, lo mismo. Tenéis las funciones, lo que pasa es que la diferencia con el anterior es que aquí, bien, pues os está poniendo ejemplos. Y ya que está esos ejemplos, bueno, pues aprovecho. Mirad que la división que la suma no solo es suma de números naturales, sino que también admite decimales. Bueno, eso es, se dice que está, que, eh, está sobrecargado. Puede tener, aquí tenéis la recta, el producto, el cociente que hemos estado viendo, la potencia. Y también la potencia cuando el exponente no es un número natural, sino que es un número entero, ¿eh? con dos veces. O si la potencia es un número decimal, por ejemplo, 16 elevado a un medio, que sería la raíz de 16, 4. Bueno, pues aquí tenéis todas las funciones y vamos a seguir con el tema. Ya hemos visto que se puede hacer cálculo aritmético sin más. Y siguiendo en tipo de calculadora, vamos a comentar cuestiones sobre la precedencia y la asociatividad. Bien, la precedencia es la misma que en matemática, es decir, aquí tenemos una expresión que tiene un producto y una potencia. ¿Quién tiene mayor precedencia? Pues primero se hace la potencia, 2 por 10 al cubo, y después se hace el producto. Y por tanto, el resultado de esta expresión, al evaluarlo, pues es 2.000. Eh, si queremos cambiar, si queremos que haga primero 2 por 10 y después al cubo para cambiar la precedencia, pues lo único que sería, sería poner los paréntesis. Si ahora lo evaluamos, en lugar de 2.000, pues ahora nos va a dar 2.000 porque... Eh, Vamos, 2000, 8.000 porque es 20 al cubo. Bien, la, el producto también tiene precedencia sobre la suma. Hacemos la operación, primero multiplica 3 por 4 y al final suma 2. Y ya he dicho que la anotación es exactamente como matemática, así que nos ahorramos, hablamos. Después, la asociatividad. Mirad cómo asocia. Si yo digo que calcule cuánto vale 2 elevado a 3 elevado a la 4, aquí hay en principio una ambigüedad, porque ¿qué hace primero? ¿Elevado al cubo y el resultado a la cuarta o al revés? Bueno, vamos a verlo de forma experimental. Si le digo que lo calcule, le digo a Jaque que lo calcule, me ha dado esa expresión, en fin. Hay que tener muy buena capacidad de cálculo para saber cuál de las dos bases. Bueno, pues lo voy a agrupar de esta forma, 2 por 3 a la cuarta. Bueno, pues eso es lo que, lo que es. Es decir, que lo que podemos deducir aquí es que la potencia está asociando de derecha a izquierda. Si, hubiese, si lo hubiese hecho de la... Otra forma, si hubiese eh, escrito, asociado de esta manera, la otra forma es esta. Bien, 2 mmm, por 3 a la cuarta, Mira que esto es muchísimo menos, pues esto es 8 a la cuarta, que es 4096. ¿Vale? Así que cuando no se pone paréntesis, cuando no se le cambia la presencia, la asociatividad, por defecto, asocia por la derecha. Bien, ¿y la recta cómo lo hace? Bueno, pues la recta, si calculamos, ahora el cálculo es más fácil, 2 menos 3 menos 4, está claro que lo que primero ha hecho es 2 menos 3 y después menos 4. Es decir que la recta la está asociando de izquierda, a derecha, la potencia de derecha a izquierda pero la recta la sume el producto, me da igual porque como eh, son asociativos lo mismo me da decir que el paréntesis lo ponga en un lado o en otro bueno lo mismo que antes para que quede claro si los paréntesis los pongo al revés si asocio de derecha a izquierda pues el resultado evidentemente no es menos 5, el resultado es 3 porque 2 menos 3 menos 4. 3 menos 4 es menos 1, 2 menos menos 1, pues me daría 3. Así que, eh, cuestiones sobre asociatividad. Con resta, suma y producto no hay problema. Resta, asocia de izquierda a derecha. Potencia, de derecha a izquierda. En caso de duda, poner paréntesis. Ese es el consejo. Final. Bueno, con eso terminamos la, el cálculo aritmético. Ya he dicho que en el manual, en las funciones básicas, las podéis ver con más detalle todas, incluso cortando y pegando podéis pasarlo y comprobarlo dentro de Júpiter. Y pasamos al cálculo con lista. Vamos a ver. ¿Qué es una lista? Bien. Una lista es una colección de elementos separados por coma y eh, empieza con el corchete izquierdo y termina con el corchete derecho. Esta es una lista. Y dentro de la lista pues tenemos una colección de funciones para trabajar con listas. La primera función que lo que va a hacer es seleccionar el primer elemento de la lista, es decir, ¿quién va a ser el primer elemento de esta lista? Bueno, pues eso me debe de dar el 1. Les digo que lo calcule y efectivamente me da el 1. Y la segunda forma de descomponer una lista, una es, es la que hemos visto elegir el primer elemento y otra es quedarse con todos los elementos de la lista menos el primero. Eso es el resto de la lista que es la segunda función que vamos a ver. Si le digo que calcule el resto de esta lista, pues me va a dar desde el 2 hasta el 5. Efectivamente. Después, se puede... Hay una función que lo que va a hacer es seleccionar el elemento enésimo. Pero aquí hay que tener en cuenta que se empieza a contar en cero. Entonces, cuando yo le diga que calcule el elemento 2, eh, pues va a ser el que está en la posición 0 es el 1, el que está en la posición 1 es el 2, el que está en la posición 2 es el 3. Luego lo que me va a devolver, esta función cuando lo evalúe, es simplemente el número 3. Bien, <coughs> fijarse que la función primero la, es simplemente selecciona el 0, es decir, si aquí le digo selecciona el 0, pues lo que me va a dar es el 0, pero el que está en la posición de cero me da el uno, pero también me da un aviso. Dice, hombre, en lugar de usar el elemento cero, ¿por qué no usa mejor el Dame el primer elemento, el geat. Es, digamos, una cuestión de estilo. Bien, igual que hemos hecho el... Borrar, que es lo que hacía? Era borrar el primero y quedarse con los restantes. Pues esto lo podemos generalizar. Bueno, antes de generalizar, eh, lo que podemos hacer, en lugar de seleccionar y quedarme solo con el primero, coger, no el primero, sino los n primeros elementos de una lista. Seleccionar los n primeros elementos de una lista. La función... Para seleccionar los n primero, ahora no empezamos en 0, sino coge los tres primeros elementos de la lista. 1, 2, 3. Bueno, entonces me va a dar el 1, 2, 3, pero en fin, lo del 3 no tiene nada que ver. Esta lista podría haber sido una lista cualquiera. Voy a cambiar los elementos. Los elementos van a ser el 7, el 9. Eh, bueno, el 8, el 9, el 7, el 2, el 4 y el 5. Si le digo que me seleccione, pues lo que me va a dar los tres primeros elementos pasa ser el 7, 8, 9. Bien, y ahora lo que os había dicho de generalizar. Esto, el, el seleccionar es una generalización de, del primero. Y ahora, una generalización, en lugar de quedarme con el resto, lo que puedo hacer es eliminar los n primeros elementos. Si elimino los tres primeros elementos de esta lista, ¿qué lista me va a quedar? Pues solo el 4 y el 5. Lo elimino y me da los 4 y 5. Y lo mismo que antes, lo mismo da esta lista que cojo esta lista y la cambio. Voy a poner otra lista distinta, control V. Si digo que borre los tres primeros, va a borrar el 7, 8 9. ¿Quiénes son los que van a quedar? El 7, 2, 4, 5. Lo evalúo y efectivamente me queda el 7, 2, 4, 5. Otra función sobre lista es una función que me da el número de elementos. Vamos a calcular cuántos elementos tiene esa lista. ¿Vale? Esa lista tiene 5, en fin, el ejemplo puede inducir a error, voy a cambiar el ejemplo, voy a poner la lista de antes. ¿Cuántos elementos tiene ahora la lista? Bueno, os digo que la calcule y esta lista pues tiene 7 elementos. Bien, esas funciones son, bueno, funciones para calcular la longitud, para descomponer la lista, ya sea por el primero y el resto, o coger los n primeros, o borrar los n. Los n primero, vamos a hacer ahora funciones en donde se mezclan listas y aritméticas. Si yo quiero sumar todos los elementos de una lista, pues hay una función, la función suma, que lo que nos va a hacer es sumar. Y lo mismo que hay la función sumar, hay una función para multiplicar todos los elementos de una lista. El producto de todos los elementos de esa lista, decimos que lo calcule y es 120. Bueno, estas serían operaciones que relacionan números y listas. Y operaciones después con listas. Con pues Las listas se pueden operar igual que se operan con los números. Una operación, ¿cuál es? Concatenar dos listas, es decir, coger los elementos de la primera y a continuación escribir los elementos de la segunda. El símbolo de la operación de concatenación es dos, dos más juntos. En fin, es como sumar, pero la suma de listas. Si le decimos que lo concatene, entonces lo que me va a escribir son los elementos de la primera lista, el 1, 2, 3, y a continuación los elementos de la segunda lista, el 4, 5. Y la última de las operaciones que vamos a comentar es la operación que, hace, eh, que, hace, eh, que, que lo que hace es darle la vuelta a los elementos de una lista, es decir, Escribirla, pero en lugar de izquierda a derecha, escribirla de derecha a izquierda. Si le digo que le dé la vuelta a esta lista, bueno, pues me da los elementos escritos en el orden contrario, en fin, que estén ordenados es eh, una cosa del ejemplo, pero no tiene por qué. Si le digo que invierta esta lista, pues me va a dar el 5, 4, 2, 7. Ahí lo tenéis. Bien. Igual que comenté que teníamos lo de las funciones básicas de, de listas, vamos, de números, pues también tenemos las funciones de listas. Todas las que hemos estado viendo están por orden alfabético. La función que da el primero, aquí la tenemos la función que da, eh, la última que hemos visto, el da la vuelta. Bueno, aquí tenemos, y tenéis también ejemplos de función. Bueno, aquí tenéis también después funciones de redondeo. Y el resumen breve, el resumen en pocas palabras, bueno, pues aquí lo tenéis, veis, la 68, eh, el resto... Están por orden alfabético, así que la longitud que acabo de ver es 41, el, el primer elemento de la lista del 37. Bueno, ahí tenéis los resúmenes con todas las funciones. Bien, ya hemos visto cálculo aritmético, cálculo con lista, y ahora me voy a parar en una cosa que os va a aparecer muchas veces, que son errores. ¿Cuándo pueden aparecer errores? Muchísimos. Vamos a ver qué pasa con los errores. Vamos a ver un primer ejemplo. ¿Qué pasa si le digo a Haskell que divida 1 entre 0? En fin, ¿se puede dividir por 0? Eso es imposible. Luego, cuando le, le diga que calcule la división, bueno, pues me da un error que dice que no puede dividir por 0. Otro error. Supongamos que tengo la lista vacía. En fin, es la primera vez que nos aparece es una lista que no tiene ningún elemento. Esta es la lista vacía. Si le digo que calcule el primero, si no tiene ninguno, no puede calcular el primer, el primer elemento. Luego, también me da un error. Al fin de cuentas me dice la función error. ¿Por qué? Porque la lista es vacía. Si lo que le digo es que calcule el resto de la lista vacía, pues lo mismo, tampoco, porque no hay ninguna. Estas son funciones parciales que nos pueden dar errores. Dividir por cero, calcular el primer elemento de la lista vacía, el resto de la lista vacía. Esos son casos típicos de errores que no, que no debemos de cometer, pero en fin, si los cometemos es que no lo avisan. Bien. El siguiente error es, en una lista que solo tiene dos elementos, el 2 y el 3, quiero calcular el elemento quinto de la lista. Bueno, evidentemente esto no lo va a poder calcular. No lo calcula y lo que me está diciendo que es un error. ¿Por qué? Porque la li, eh, el, eh, el índice que le he dado, el índice es el número 5, es demasiado grande. Hombre, A lo más que podría calcular, ¿cuánto es? Bueno, pues si le calculo el índice 1, ahí sí, el índice 2, que es el 3, el índice 2, bueno, pues ya te va a dar el error. Bueno, estos serían ejemplos de los errores más típicos. Y pasamos a las funciones. En, eh, en Haskell todos son funciones que se van a aplicar. ¿Y cómo se aplica? Pues casi igual que en matemáticas. Mirad, eh, hay una ligera diferencia que es que en matemáticas una expresión la escribiríamos de esta forma. ¿Esto qué significa? Pues esto es, coge la función f, se lo aplica a los argumentos a y b. Por otro lado, coge el número c, el número d, lo multiplica y lo suma. Aquí implícitamente hay, eh, está el símbolo de multiplicación. ¿Cómo se traduce esta expresión a Hacke? Bueno, primero, los paréntesis no son necesarios. El FAB, pues se escribe simplemente FAD. Con espacios en blanco es suficiente. Ahí digamos, eh, siempre se busca el minimalismo expresivo, pues los paréntesis y la coma pues no son necesarios. En cambio, como CD podía ser el nombre de una variable, no sabe si es una variable que se llama cd o son dos variables. Entonces, la multiplicación hay que hacerla explícita. En lugar de cd hay que escribir c por d. Bueno, la suma es la suma y ya veis que la expresión son, eh, es casi como en matemáticas. Y después, una cuestión de precedencia. Lo mismo que hemos visto aquí. Aquí no hay confusión, no hay que poner un paréntesis... ...para separar la primera expresión de la suma del segundo. ¿Por qué? Porque la aplicación de las funciones tiene una prioridad más alta. Es decir, cuando yo escribo f de a más b... ...hombre, en principio podría ser suma a y b... ...y al resultado de la suma la aplica f. Pero no porque como la aplicación de la función tiene precedencia... ...¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es aplicar la función a... Y al resultado sumarle D. Veis que esta expresión en Haskell es exactamente esta expresión en matemática, en la notación matemática. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Eh, si en matemática se escribe f paréntesis x, bueno, pues en Haskell f de x. f de x y, aquí no hay ninguna duda, f de x y f de g de x. Aquí sí hay problema, porque este paréntesis es obligatorio. ¿Qué pasaría si no pongo el paréntesis? Pues entonces piensa que g sería el primer argumento de f, como en el caso anterior, pues podría tener dos argumentos. Si escribo f g x sin los paréntesis, bueno, sería como este caso, y son sería f de g, x. Bien. Este También el segundo paréntesis, si es necesario, aquí en matemáticas escribiría f de x, g de y. Implícitamente estoy suponiendo que hay un producto. Ese producto hay que hacerlo explícito, pero los paréntesis no son necesarios. Fin. Está claro más o menos que la correspondencia entre la notación de matemáticas y la notación de Hacker, pues es muy grande. Y ahora... En fin, lo de los guiones lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Vamos a pasar a definiciones de funciones. Guiones son, aquí lo vamos a definir dentro de Júpiter, pues Júpiter nos permite también definir funciones y dentro de, del mismo eh, evaluarlas. Vamos a definir nuestra primera función. Nuestra fu primera función que lo que va a hacer es calcular el doble de. X, el doble de X, ¿quién va a ser? Eh, bueno, lo, el doble de X, ¿quién va a ser? X más X. Y una vez que tengo definida una función, puedo usarla. Puedo definir el cuádruple de X. El cuádruple de X, ¿qué va a ser? El doble del doble de X. Bueno, si le digo que evalúe esta celda a, a Hacker. Entonces, bueno, ya la he evaluado, no se ve nada. ¿Cómo sabemos que lo ha evaluado? Si ahora le digo cuánto vale, vamos a empezar por el doble. Vamos a decir, ¿cuánto vale el doble de 4? 8. ¿Cuánto vale el cuádruple de 4, le digo que lo evalúe, 16 veis que, qué es lo que está haciendo, pues cuando le digo cuádruple de 4 se viene aquí, es el doble del doble de x, el x, el x vale 4, sería el doble del doble de 4, pero el doble de 4, qué hace pues se viene la siguiente definición, x más x y ya está, y esto se pueden combinar, porque aquí en esta expresión, para evaluar esta expresión, que le estoy diciendo, calcula el doble de 2, que es 4 y coge los cuatro primeros elementos. Luego, ¿esto qué me va a dar? Al evaluarlo me va a dar los cuatro primeros elementos de esa lista. Bueno, ya veis que las definiciones, vamos a las definiciones, ¿cómo son? Las definiciones son exactamente como matemáticas. No hay que escribir nada, ni def, ni nada. Simplemente que el nombre de la función, el argumento, el símbolo de igual... Y la expresión, que, que es lo que quiero hacerle al argumento. Aquí lo que quería hacerle era sumarlo y aquí qué es lo que quiero hacer. Calcular, calcular el calcular el doble del doble de x. ¿Vale? Así que la sintaxis, vuelvo a repetir, como en matemática. Nombre de función, igual y cuerpo de la definición. Bueno, vamos a, siguiendo con lo de matemática. Una función que no puede faltar en Cualquiera de las introducciones que se hacen. Vamos a definir el factorial. ¿Qué es el factorial de un número? Pues el factorial de un número, el factorial, por ejemplo, ¿quién es el factorial de 4? Pues el producto de los números 1, 2, 3 y 4. De todos los números desde el 1 hasta el 4. ¿Cómo podemos definir el factorial? Hombre, yo lo que puedo hacer es calcular una lista que me dé los números del 1 al 4. Y después calcular esa. Vamos a. En fin, lo de la media lo, estaba ahí, pues viene de otro, de otro guión, pero vamos, me voy a fijar en esto. ¿Quién es el factorial? El factorial de n. Pues es el producto de todos los números del 1 al n. Bien, les digo que lo evalúe. Acabo de definir la función factorial, lo de la media, después ver. Volveré. Y ahora quiero calcular, ya que aquí, aquí están los números, lo que dije antes, el factorial de 4. ¿El factorial de 4 quién sería? Pues son los, el producto de los números 1, 2, 3 y 4. Vamos a pararnos aquí un poco. A ver, esto es el producto. Voy a ir para atrás. ¿Quién es en realidad esto de aquí? Pues aquí he escrito algo raro, he escrito... 1.n. ¿Eso qué es? Pues es la lista de todos los números del 1 al n. Vamos a comprobarlo. Ya que estamos en la sesión, en una misma celda, pues puedo escribir más de una cosa. En fin, ahí tenéis un ejemplo. Yo quiero calcular la lista de los números del 1 al 4. Mirad, aquí le estoy diciendo que evalúe dos cosas. Primero la lista del 1 al 4 y después el factorial de 4. O bueno, o para no liar... Bueno, lo dejo, después lo quito. Da igual. Mirad, la evaluación de la lista de 1 al 4 me ha dado exactamente el 1, 2, 3, 4 y el factorial de 4 es eh, el 4. Bueno, lo que decía, aquí puedo poner más de una cosa, pero para no liar voy a escribirla de 1 en 1. Y ahora, bueno, pues en lugar de ese le voy a decir hasta el 10. ¿Quién es la lista de los números del 1 al 10? Y, bueno, no necesariamente tengo que empezar en el 1, yo qué no sé. Desde el 4 al 10. Pues la lista de los números del 4 al 10, pues 4, 5, 6, 10. Bien, está claro, ¿no? Y la función producto, como teníamos, le digo, ¿quién es el producto de estos números? Pues la función producto que vimos antes. Calcula la lista, hace el producto y ya está. Y ya que andamos con factoriales, ¿eh? antes hemos hecho el factorial de 4, vale, pero ¿cómo de rápido y cómo de preciso? Ja, que si en lugar de hago el factorial de 4 le hago el factorial de 100 ¿qué va a ser, bueno, pues veis que lo ha hecho, pero y si en lugar del factorial de 10, digo el factorial de 100 ahí lo tenéis, veis que el número ya empieza a ser un número más grande ¿cómo de grande? yo que sé, vamos a decirle el factorial de 300 vamos a calcular el factorial de 300 bueno pues ya veis que es un número de varias líneas bueno, en fin eh, hombre, no os voy a pedir que comprobéis pero se podría comprobar algo por ejemplo, ¿alguien sabe en cuánto cero cuánto cero tiene que, calcular, tiene que terminar el factorial de 300? bueno, os dejo que lo penséis Vamos a ver. Aquí había definido dos funciones. Una era la función factorial y otra es la función media. Media, la media va a coger una lista de números. En fin, es costumbre los números los represento por n y lista de números. Ponéis una s al final, eso no es obligatorio, es una cuestión de estilo. Pero la media, que va a ser. Pues la media, que tiene que hacer? Para calcular la media de una lista de números sumar todos los números y dividir por la cantidad de números que hay pues la, de, la definición es igual sumar todos los números de n calcular cuántos números hay en la lista y dividir la suma de los números por la longitud exactamente la definición por ejemplo, si yo quiero calcular bueno, del doble lo voy a quitar es por componer ¿Cuál es la media de los números de la lista 1, 5, 3? Bueno, pues la suma sería 1 más 5, 6, 6 más 3, 9, 9, como hay 3 números, 9 entre 3. Así que la media es 3, es la media entera. Bueno, y con esto acaba la primera parte de la clase. Bueno, esto es lo de la indentación... Bueno, voy a terminarlo, pero esto tiene más que ver con lo que vamos a ver a continuación de lo de los factoriales. Lo como os decía, aquí tenéis eh, la clase. Con esto podéis experimentar, igual que hemos estado haciendo esto de factorial yo qué sé. Si alguien tiene ganas de seguir calculando, yo que sé, eh, puede decir, bueno, calculo el factorial de 500. Bueno, pues ahí tenéis el factorial de 500. Y definí nuevas funciones. Bueno, con eso, aquí tenéis el resumen de las funciones, el otro resumen y se queda como pendiente hacer la primera relación de ejercicio que lo tenemos en esta página, ahí a la página de ejercicio, aquí está el libro con los enunciados de los ejercicios y vais a la primera relación de ejercicios voy a poner la pantalla un poco más grande y podéis ir haciendo los ejercicios bueno aquí quería cómo se calcula la media de tres pues lo podéis copiar y hacer esta definición la media de tres bueno pues vais a la sesión de Júpiter podéis crear uno nuevo Sí, para hacerlo dentro de Júpiter quiero hacer la media de tres números, media 3XY bueno, pues aquí está eh, lo que vamos a crear un nuevo cuaderno de notas en Haskell aquí lo tenemos bueno no tiene ningún título, pero aquí lo que quiero es definir la media de 3. Venís a la página de donde están los ejercicios. Este es el que hay que definir. Media de 3. Control-C. Lo copiamos. Vamos a Júpiter. Lo pegamos. Y hay que definir, cuidado con los espacios, media de 3. XY. Z. Bueno, pues hay que definir esta función ¿Este quién va a ser? Pues va a ser X más Y más Z Esos son divididos eh, Bueno, como no me han dicho nada Dividido entre 3 Bueno eh, aquí queremos hacer media del 1, 3, del 1, 3, 8 y me tiene que dar 4 Fíjate, está claro que están con divisiones decimales entonces primero se evalúa la función ya se ha evaluado y ahora voy a calcular el primer ejemplo conviene también que los ejemplos los comprobéis la media de 1, 3, 8 y que me tiene que dar 4 1, 3, 8. Lo calculo y efectivamente me da 4. Pues de la misma forma debéis de hacer los restantes ejercicios de la relación. todos monedas, todo lo vais lo podéis coger y e irlo haciendo dentro de Júpiter. Bien, eh, lo que también comenté antes, que... El, el tema, ahí a la página del tema, lo hemos estado viendo en la, versión HTML, en la versión interactiva. Si alguien lo desea, pues aquí tenéis el tema y lo podéis ver más despacio. Hay algunos detalles de este tema que lo veremos en la segunda parte de la clase, que es cuando está diciendo lo de los guiones, cómo cargar guía, pero eso es dentro de dentro de EMA y eso lo veremos en la segunda parte de la clase eso es todo fin. os dejo con la página de ejercicio aquí que es por donde tendríais que seguir trabajando Bueno, primero leer el tema y segundo, ponerse hacerlo a hacer los ejercicios. Bien, pues eso es toda la primera parte de la clase.